La experiencia eh, en la implementación del programa Pase Upla, el año pasado, 2015, la verdad es que fue una experiencia bien enriquecedora de aprendizajes, diría yo. Eh, no teníamos mucha claridad respecto de cómo iba a ser eh, el recibimiento en los establecimientos educacionales, eh, de cómo íbamos efectivamente a poder implementar el programa en sus distintas líneas o estrategias, porque dependíamos mucho de eh, insumos que nos entregaban los propios establecimientos. Pero, a pesar de todo eso, yo diría que fue una experiencia que nos da todas las herramientas para este 2016 poder eh, ir con mucha más eh, confianza, con muchas más herramientas eh, pedagógicas, técnicas, eh, metodológica eh, para poder tener un resultado realmente que impacte a las comunidades educativas de estos establecimientos educacionales acompañados por nuestra eh, comunidad educativa PASEUPLA eh, para nosotros como equipo también eh, enriquecedora desde lo humano y desde lo profesional trabajar con, con gente eh, que tiene capacidades que tiene eh, talento y que por sus contextos, la verdad es que no eh, se visibiliza Estamos muy contentos de poder ser un aporte a tener una educación en nuestro país con mayor equidad e inclusión. Tengo alt altas expectativas en este nuevo año. Espero poder eh, trabajar codo a codo con los profesores, con los equipos directivos, con los eh, los distintos estamentos y, y la verdad es que también eh, queremos que participe toda la comunidad educativa tanto interna como externa a los establecimientos eh, para tratar de, dentro de todo, de, de, de apropiar el paso. Ese es un objetivo importante y, y también de, de relevar esta corresponsabilidad en la educación de nuestros estudiantes y de nuestros jóvenes. Estamos muy expectantes con, con, con esta nueva, este nuevo año de trabajo. Tenemos un plan de trabajo que ha sido ampliamente discutido, socializado con todo el equipo paseupla Así que yo realmente espero que las acciones que se ejecuten tengan un real impacto en los establecimientos educacionales que acompañan.